Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a su canal Prevideo. El día de hoy te estaré mostrando cómo podemos insertar animaciones desde dos dispositivos que son nuestro computador y nuestro celular. Así que anímate y suscríbete a mi canal porque así podrás ayudarme a seguir creando contenido nuevo para ti. Y si ya estás suscrito a mi canal, te mando un beso y un abrazo por ser parte de esta comunidad de más de mil suscriptores. Quédate hasta el final del video para que aprendas cómo darle vida a tus presentaciones. Este es PowerPoint desde nuestra PC. Lo primero que debemos tener en cuenta antes de agregar las animaciones es ya haber hecho o elaborado nuestra presentación. En este caso tengo una mini presentación de solo tres hojas de diapositivas. Mirenla aquí, en esta parte de aquí. Bien, en mi primera hoja de diapositiva voy a seleccionar el texto al cual yo quiero animar, que sería este, ¿verdad? Luego de que lo selecciono, entonces paso a nuestra barra de herramientas, en la parte de arriba, donde dice animaciones. Le daré un clic y me aparecerán inmediatamente un cuadro con opciones. Ven, vienen aquí. Están las diferentes formas en las que puedo eh, animar mi texto. Voy a ponerle esta. Pero, ¿qué pasa? Que no me puedo quedar ahí. Porque aquí, si le doy aquí a esta flechita que está aquí, hay más animaciones. Ven, que puedo, puedo utilizar. Pero en este caso ya elegí una y bien, ya es a la que con la que me voy a quedar. El segundo texto lo voy a animar también. Vamos a hacer esto y lo voy a animar también. Dividir igualmente. Podemos seleccionar diferentes animaciones. No tenemos que seleccionar solamente una. No podemos quedarnos eh, eh, donde más eh, nos convenga. No, siempre démosles animaciones a nuestros. A nuestras presentaciones para que se vean más dinámicas, para que llamen más también la atención. Bien, eh, quédense hasta el final del video porque en la tercera diapositiva les estaré mostrando cómo nosotros podemos eh, poner eh, a un texto que tiene, por ejemplo, déjenme ponérselas aquí ahora mismo, un contenido así, ven, que tiene varios puntos para que vayan subiendo de una en una. De uno en uno vayan subiendo y vaya presentando nuestra, nuestra animación de forma más dinámica. Bien, lo primero seleccionaremos este texto para que salga de primero. Hey, ¡Ojo con eso! El texto siempre primero para que salga de primero. Porque inmediatamente le damos la animación, agregamos, miren, aparece un numerito, ¿ven? Que es el número de animación, o sea, el orden en la animación. Ahora sí, vamos a agregar nuestra animación número 2. Bien, para esta parte siempre me gusta elegir la parte de flotar. Ven, miren cómo va apareciendo ahí detrás en la pantalla. Miren, así es como se ve, como irá apareciendo a medida que, que le vayamos dando clic. Y miren aquí, ven, aquí tiene el número 1, aquí tiene el número 2, 3, 4, en orden. O sea, en el orden que van a ir subiendo o se van a ir presentando en nuestras animaciones, ese es el orden que va apareciendo aquí. Ahora sí. Eh, les voy a presentar nuestra animación cómo ha quedado. Para eso nos posicionaremos en la primera diapositiva, ¿verdad? Bien, ya estamos posicionados en la primera diapositiva ahí está seleccionada. Vamos aquí a este este icono que está aquí abajo, que es de, a este icono que está aquí abajo, perdón, que es para presentar las diapositivas. También lo tenemos arriba, ¿eh? Pero vamos a darle aquí. Bien, miren, ahí va pasando nuestra diapositiva. Ahí le estoy dando clic y se van agregando nuestros textos. Miren, ese es el rebote. Bien, como van apareciendo muy chulas, muy divertidas cada animación. Miren, ahí va presentando una a una, una a una. Que es muy bueno, muy dinámico al momento de, de, de ir mencionando algunas características y así. Ahora pasaremos a enseñarles o mostrarles cómo podemos poner animaciones desde nuestro celular. Bien, ahora estamos editando o vamos a agregar animaciones desde nuestro celular. Lo primero que vamos a hacer es, bien, ya tenemos aquí está exactamente la misma presentación que tenía en la PC, es la misma presentación que tengo aquí, pero sin las animaciones. Vamos a agregarla en el primer texto. Bien, lo seleccionamos, le damos o pulsamos el texto, ¿verdad? Abrimos aquí a esta flechita y se nos abrirá un menú, ¿verdad? Luego le daremos aquí donde dice Inicio nuevamente y abrirá otro menú. Aquí le daremos donde dice Animaciones. Le daremos Animaciones y le daremos donde dice Efectos de entrada. Ahí está. Aquí están todas, ven, todas. Igual, al igual que, que, en, el tel, que en, la, en la PC. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a darle una, normal, aparecer. Vamos a seleccionar nuestro siguiente texto. Y también volvemos aquí a efectos de entrada. Y le damos o agregamos otro. Otro efecto. Miren, aquí se agregó. En la, en la, parte, en la parte de nuestra diapositiva, en nuestra primera diapositiva, en la parte donde está el primer texto, dice 1. Y donde está nuestro, nuestro segundo texto dice 2. Ese es el orden de las animaciones, perdón. El orden de las animaciones. Bien, ahora vamos con nuestra segunda diapositiva nuevamente y hacemos lo mismo. Seleccionamos el texto, luego subimos aquí la barra de herramientas, luego le damos donde dice efectos de entrada y vamos a agregar un efecto. Vamos a agregar este de for. Bien, vamos a también agregarle un efecto a esta parte Que sería efecto de entrada nuevamente Y vamos a ponerle un efecto también Miren, ahí también se agregaron esos dos efectos Vamos a bajar y vamos a pulsar nuestra, nuestra tercera diapositiva para, que, para agregarle efectos también Bien, le daremos donde dice beneficios de sonreír Ahí está pulsado nuestro texto Abrimos nuestra barra otra vez y le damos a efectos de entrada. Aquí vamos a poner otro, otro efecto más. Bien, y aquí donde dice lo, las, los diferentes beneficios, también le vamos a poner efectos. Pero para que vayan subiendo uno a uno, uno a uno, le daremos donde dice aquí, desplazamiento. Ven aquí, ese es desplazar hacia arriba. Miren ahí. Cada uno, no sé si se pueden dar cuenta, cada uno de esos puntos tiene un tiempo de entrada. Ahí están por orden y tiene un tiempo de entrada. Entonces, lo que haremos sería, vamos a posicionarlo en la, en la primera diapositiva para ver cómo quedó nuestra presentación. Bien, vamos a darle aquí, donde dice reproducir, le daremos ahí y vamos a reproducir en nuestra diapositiva. Miren. Ahí vamos deslizando y miren cómo va apareciendo cada una de nuestras animaciones. Pueden ver las diferentes que he puesto. Miren que se ponen más dinámicas, o sea, se ponen más chula, como que entretienen más. Y le dan vida a nuestras presentaciones. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si les ha gustado este video, no olviden dejarme sus comentarios diciéndome qué les pareció y qué tutorial quieren para el próximo video.